En una semana se registró la detención de tres exfuncionarios estatales. Se trata del auditor del Estado Francisco Romero Serrano, el exsecretario de Movilidad y Transporte Guillermo Arechiga Santamaría y Juan Carlos Fernández Jasso. Las detenciones comenzaron el pasado viernes cuando Romero Serrano fue aprendido en su casa en el fraccionamiento la vista de la ciudad de Puebla. Aunque en un principio se creyó que su detención se debió a una acusación de violencia familiar, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa a Huerta, aclaró que la detención del funcionario se debió a una indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su gestión al frente de la Auditoría Superior del Estado. En el caso del auditor no fue el gobierno del Estado es una indagatoria que proviene originalmente de investigaciones de la UIF ¿sí? Así es que no no fuimos, no fue el gobierno del Estado el que, el que presentó una denuncia contra el auditor, ¿no es así? Sobre el proceso que sigue Romero Serrano por el delito de violencia familiar, Barbosa Huerta refirió que se maneja aparte, producto de un hecho público escandaloso, el cual fue denunciado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Andrés Cholula. El segundo caso se dio la noche de lunes cuando la policía ministerial detuvo a José Guillermo Arechiga Santa ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hecho ocurrió a las 22.11 horas en un domicilio domicilio ubicado en la carretera federal Atlisco y Zúcar de Matamoros. El 11 de marzo de 2021, Arechiga Santa María salió de la dependencia estatal en medio de un operativo por parte de la policía estatal. Al día siguiente, el gobernador señaló que las concesiones irregulares de transporte público entregadas por Arechiga serán canceladas. El tercero de la semana fue Juan Carlos Fernández Jasso, el pasado martes a las 12.22 horas, en un domicilio ubicado en la calle 12 Norte, Colonia El Alto. Fernández Jasso fue subsecretario de Ecología durante la gestión de Mario Marín Torres y la orden de aprehensión en su contra fue liberada desde finales de 2018. El exfuncionario también dirigió museos de Puebla durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido y en fechas recientes fue señalado por el presunto saqueo de piezas.